Buongiorno, cari amigos, hasta Pablo, el giorno de hoy. Un entrenamiento, ¿qué entrenamiento hago? Hoy elaboramos el abdomen. Vamos a echar ese abdomen definito, plano, ta ta ta, ta siempre en forma. Nuestro método de labor, vamos a hacer. Para iniciar, podemos iniciar de 20 a 30 segundos, pero el giorno de hoy, que sono bravo voy a hacer 25, 25 con 15 segundos de recupero. Un labor isométrico te fa bene para que el abdomen siempre sea piato ok ok ok <ríe> para iniciar para iniciar voy a haber un poquito de agua si ¿sí? un poquito de agua siempre siempre una hidratación hidratación agua o algo que tole aproximadamente aproximadamente este ejercicio duran 8 minutos mira comando mira comando vamos a hacerlo Adesso está arribando el sole, me piace, me piace el sole que arriba. <risa> primo arriba, aficionado, si no puedo ir arriba el sole. Ok, adesso, hoy, mi, hoy mi, mi caseta no está funcionando. Voy a meterme con mi timer con, con el teléfono. Ok. 4, ok. 3, 2, 1, 0. Ok, nuestro primo ejercicio, Guárdalo, guarda lo cual, guarda. Plan. Jobito, siempre el plan. Gómito siempre sin tienes, esto no va bien. Vamos a hacer retroversión del glúteo, así. Estático, fermo así sentimos el ejercicio en nuestro abdomen fermo, fermo, fermo, fermo tu concentra Pensa positivo ok, perfecto 30 segundos, 25 segundos que, que se van veloce, veloce, veloce, veloce a eso voy a hacer una, una, modifica, una modifica son 8 minutos que vamos a hacer plan para tener con el abdomen ok, Adiós. Vamos a hacer una modifica, vamos a cambiar. Toco. Toco. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. Adelante. eh, vuelto 60, 60, 60, no? un poquito más dietro porque si me guardas el medio, porque veo que no me ven ok ok, nuestro próximo nuestro próximo ejercicio postura guarda pie de avanti guarda toco bien toco tipo spider tra toco lento lento ta ta glúteos ta ta toco ta ta Ok. <risa> les recuerdo si aún no te has inscrito, afísima. Suscríbete a eso. Un te espera. Si te piace, dame un like. Guarda 5 grados. <risa> Yo conocimiento. Ok. nuestro próximo. Postura, ayuda igual. Adesso. Salgo, salgo. Poco ginocchio. Uno, dos. Lentamente. 3. Salgo. toco mano contraria toca y no te ta. perfecto ¿no? yo esto lo repito una vuelta Tu a casa lo haces dos veces mire coman cobando. nuestro próximo vamos a cambiar postura No si una persona que en tu resistencia puede hacer esto o el movimiento tra, tra, tra, tra contrae, contrae mete el glúteo dentro tra. tranquilo, se no olvida. pensa positivo ahora eso te tu reposo eso para el cambio cambio, cambio cambio de lato ok no. si sí va si sí va como va el entrenamiento físico más podéis pues escribir pablo volvió a cosas más fáciles más difíciles lo no fachamos este año se debe rayunger todos los objetivos mira comando. que sean los objetivos de rayunger muy uh, bien. Adesso Próximo, guarda. Próximo. Próximo. Próximo, postura, guarda ¿vale? va. Postura, vale. Un intento, vale. Uno. Ah, tipo montar plancha. playa Ah. Ah. No te siempre permaneces en tanto, guarda ¿vale? Ah. Cuarto de pronto. Tras, tras, tras, tras, tras, ok, <ríe> perfecto. Como lo dije prima, podemos iniciar con un objetivo rayosquible, por ejemplo, vamos a hacer 100 dólares. Iniciamos un giorno a 50, dos horas dopo, las tantas, piano, piano. Oh. Ok, el próximo, siempre hace esa postura, vale, lo cual, cinco superman. Siente el ejercicio, respira profundo. Se siente, no se siente, se siente, se siente. Mira, cobando con el que continúa. Este me piace tantísimo, Este me piace. Me piace. Vamos a hacer una piccola rotación. Cuando la cuarta Va. No. Se va. No? Abro. Toco. Abro. Toco. Abro. Toco. Abro. Toco. Abro. Toco. Abro. Toco. Abro. Toco. Abro. Toco. Abro. Toco. Aura. Aura. Ah. Out. Ah. Ay, ay, ¿Cómo va? ¿Cómo va? La próxima vuelta hacemos algo tosto, mira comando Mira comando, Nuestro próximo para un poquito de movimiento. Vámonos cual. Avante en 10. Avante en 10. Avante en 10. Tras, glúteo dentro, tras, retroversiones, tras, tras, presente el abdomen, ¿no? Ah. A ver eso, vamos a dar un poquito de, de resistencia, más tensión, tensión, tensión, presten me piace si cuadro pa, cuadro pa, postura. No siempre più avanti, guarda. Vale. avanti, più avanti. Guarda de pronto. Este Oye, a me te ha fatto morire. Però tu riesci a fare. Ok, a finalizzo con l'ultimo ultimo. l'ultimo. ultimo, il ultimo. Ok, questo va. Salve. Topo. Juro. Topo. Ancho. Topo. salgo Topo. Muovo. Topo. Salve toco 1 2 3 presente el ejercicio no <risas> cosito abdomen siempre será fuerte y ¡E tónico mira comando tu puesto lo puedes hacer como he dicho prima si tu fuerte. forte lo puedes fare a 40 segundos Ay, importante importante no pasamos más presiones a nuestro abdomen y evitamos problemas aunque a nuestra esquina si te ha con este entrenamiento seguítenme mira comando de cuore pablo